A ver, por favor, luego guarden silencio para comenzar. Señorías, guarden silencio, por favor. No vamos a reanudar si no. Puede comenzar, señoría. Eh, muchas gracias, presidente. Señorías, en los últimos años el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por los cambios en las nuevas tecnologías de la información, la aparición de los alquileres turísticos y, en definitiva, por nuevas formas de viajar. Si bien todas estas novedades aportan elementos positivos para la economía española, dado el peso del sector en esta, lo cierto es que de ellas también se derivan factores negativos que no solo afectan a la población local receptora, sino que también alimentan un modelo de turismo de masas que reduce la calidad de los servicios básicos que podemos aportar a la población visitante. Como todo el mundo sabe, los municipios receptores de turismo de masa soportan una presión sobre sus infraestructuras y servicios públicos. Presión que, en definitiva, acaba afectando a sus habitantes. Servicios e infraestructuras que, sin embargo, son únicamente costeados por la población local. Son las haciendas locales de los municipios turísticos quienes tienen que hacer frente a los gastos que provoca el turismo masivo saneamiento, deterioro del medio natural, limpieza viaria, seguridad, tráfico, vigilancia y limpieza de playas, agua, alcantarillado, alumbrado, etcétera. Precisamente por ese sobreesfuerzo que deben afrontar estas entidades locales, la Ley Reguladora de Haciendas Locales prevé una vía de financiación adicional para los municipios turísticos, cediéndoles algo más del 2% de los rendimientos de impuestos sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco. Pues bien, en el Real Decreto 2 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en sus artículos 11, 122 y 125, se establece como requisitos para tener derecho a la financiación específica para ser municipio turístico lo siguiente. No ser capital de provincia o de comunidad autónoma, tener una población de derecho entre 20.000 y 75.000 habitantes y que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. Así pues, la vigente redacción del artículo 125 de esta ley considera municipios turísticos a los de más de 20.000 habitantes que no sean capitalinos y cuenten, como hemos dicho, con un número de viviendas de segunda residencia superior al de viviendas principales. Y esta es una definición excesivamente restrictiva al atender exclusivamente a la presencia de segundas residencias y no al total de la población asistida. Esto es la población de derecho más los visitantes y turistas, ya se alojen estos en en segunda residencia, con un alquiler turístico o en un establecimiento hotelero. En efecto, tal restrictiva definición solo abarca a 21 municipios en todo el Estado. Han oído bien, señorías, 21 en España, que es el tercer destino turístico mundial. Y es que esta definición resulta tan absurdamente estrecha que excluye del concepto de municipio turístico a localidades como Benidorm, Gandía, Torrevieja, San Genjo, Suances, Noja, San Bartolomé de Tirajana, Ribadesella, Siches, Peníscola o Almuñécar. Todas las personas que estamos aquí tenemos claro que estas localidades son municipios turísticos y que, por lo tanto, señorías, deben ser beneficiarias de la financiación adicional que prevé la ley, en justa contraprestación con el valor que con su actividad turística prestan al Estado para que éste siga siendo un referente en el turismo. Pero esta ley, sin embargo, no está ajustada a la realidad y priva de este derecho de forma absurda e inexplicable a estas localidades. Y esto es, señorías, precisamente lo que con esta proposición de modificación pretendemos enmendar. Debemos recordar que lo que pretende la ley es, de alguna manera, compensar a aquellos municipios del Estado que, por efecto de su enclave geográfico turístico, deben soportar unos costes adicionales de infraestructuras y servicios públicos y, así, afrontar los retos de un turismo sostenible. Y es obvio que este concepto de municipio turístico no se puede agotar en un requisito de segunda residencia, sino que debe tener en cuenta también, como proponemos en nuestro texto, los alojamientos turísticos y los establecimientos hoteleros. Resulta paradójico y absurdo que municipios como Benidorm, al no contar con las características exigidas por la normativa en su actual redacción, no sea considerada por la Administración estatal como municipio turístico. Benidorm basa su desarrollo turístico en su gran capacidad hotelera y no en las residencia, por lo que deja de percibir importes e ingresos que se estiman alrededor de un millón de euros al año, correspondientes a la tasa impositiva de los consumos de tabaco y carburantes que se contabilizan en su término municipal. La, espe la especial relevancia turística de Benidorm por tener un peso específico como líder en la comarca de la marina Baixa, en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana hace que consideremos que se debería dotar de esos ingresos de los que actualmente le pri la ley vigente ingresos que genera la propia actividad turística, ingresos necesarios para compensar el coste medioambiental que supone el gran volumen de recepción de turistas, el de mantenimiento de los servicios públicos, así como la puesta en día de las infraestructuras. Actualmente es en los residentes donde se concentra cada vez más la presión fiscal, en detrimento además de la capacidad municipal de atender los servicios públicos esenciales. Y esos ingresos son necesarios para, las que, para que las vecinas y los vecinos de la ciudad de de venidor estén en igualdad de derechos a otros muchos de municipios de la provincia, de la comunidad o del conjunto del Estado, que ya están debidamente considerados municipios turísticos con la actual ley. Este agravio comparativo es el que pretendemos superar con esta propuesta de enmienda del apartado 1 del artículo 125 del... Real Decreto Legislativo 2-2004 de 5 de marzo. Señorías, esta disfunción que ahora mismo existe en la ley, en contradicción con la realidad turística de España, no tiene lógica alguna y necesita ser adecuada. No hay coste alguno económico alguno en esta propuesta, ya que en realidad lo que se estaría produciendo es una redistribución de los ingresos tributarios entre diferentes Administraciones, llegando a la que, como hemos dicho, tiene que soportar unos costes adicionales que deben ser financiados por esta vía. Por eso, lo que proponemos desde este grupo parlamentario es que el propio municipio o localidad en que se esté generando un turismo significativo pueda seguir haciéndolo porque cuenta con el respaldo de la ley, del Estado, y de esa manera acudir a la financiación adicional que la propia ley prevé. No es un privilegio, es una medida que nuestra ley de Haciendas Locales tiene prevista, pero que, por deficiencias técnicas legislativas, no se ha adecuado al concepto actual del turismo. La ley debe adecuarse a la realidad social y eso es precisamente lo que pretendemos. Por eso, pedimos su apoyo a todos los grupos parlamentarios para la toma en consideración en esta Cámara de nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias